Rosana Pereira y esta es la segunda grabación que vamos a hacer de los vídeos que comenté la vez anterior acerca de eh, la franquicia de psicología. Uh -huh. Hoy lo que vamos a tener la ocasión es, voy a hacer la entrevistadora y voy a preguntar a Mónica Pereira acerca de su trayectoria, acerca de qué la ha llevado a montar una franquicia de psicología. Así que vamos allá, empezamos por presentarla. Mónica, preséntate. Bueno, pues soy Mónica Pereira y soy una de las directoras junto con Rosana de Actúa Psicología Positiva. Muy bien. Y trabajamos un poco en crecer y llevar nuestra idea a otros profesionales que puedan aprovechar lo que nosotros ya hemos aprendido. Hay un tema que dicen que cuando uno quiere ser feliz necesita eh, evolucionar, porque el progresar es la base de que uno sienta esa vida de bienestar y felicidad. Quizás nosotras como psicólogas una de las cosas que más nos ha hecho felices en esta vida ha sido pasar de tener un centro de psicología a en este momento tener dos centros propios y uno franquiciado, pero Mónica cuéntanos cuando tú acabaste la carrera... ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido la trayectoria hasta que tengas dos centros de psicología y hayas conseguido franquiciar uno de ellos? Bueno, cuando, cuando finalicé la carrera pasó que me encontré en la, al borde del abismo. No sabía cuál era el siguiente paso a dar. Y bueno, pues como muchos de mis compañeros comencé alquilando por horas despachos en otros centros. Uh -huh. Eso me generaba una facilidad, solo pagaba si tenía clientes y una dificultad no creaba marca, entonces al final eh, me costaba mucho fidelizar clientes. Eh, más adelante alquilé un despacho dentro de un centro. ¿Qué ocurrió con esto? Pues que tenía muchas más facilidades porque siempre estaba en el mismo sitio, no tenía que esperar a que hubiera disponibilidad de la sala, pero también volvíamos al problema de la marca. Yo estaba en un centro que además el nombre del centro no tenía nada que ver con la psicología y eso generaba confusión entre, entre nuestros clientes. Y por fin un día dije, bueno, dijimos, ella también, <risa> porque no, no hacemos algo que sea propio, que sea nuestro. Y allá que nos lanzamos y fue cuando nació Actúa. El nacimiento de Actúa eh, supuso para nosotras un gran cambio porque nos hizo ver la psicología desde un, desde un aspecto diferente, no solamente el trato directo con eh, las personas con las que trabajábamos, sino también desde el punto de vista empresarial. Y como buenas psicólogas que somos, éramos bastantes malas como empresarias. Nos hemos llevado muchos marapalos, hemos tenido muchas dificultades y, bueno, poquito a poquito hemos ido aprendiendo. Bueno, y ahora que ya sabemos bastantes cosas con respecto a eh, ser empresarias y con respecto a ser psicólogas, ¿qué hacemos? Pues vamos a formar a otros profesionales. Y allí que nos metimos en, ese, en esa nueva aventura de formar gente de manera que hemos hecho un equipo y hemos visto que esto pues podía seguir adelante, o sea, ya se nos quedaba corto el hecho de formar y dijimos, oye, ¿por qué no todo lo que hemos aprendido nosotras lo ponemos a disposición de otras personas que se encuentren en la misma situación que estábamos hace 20 años nosotras? Venga, va, y allí nos lanzamos, franquicia de psicología... Y ahí está todo el, todo el proyecto. Yo siempre digo que quizás era inevitable que tanto Mónica como yo acabáramos franquiciando nuestra idea de negocio. ¿Por qué? Porque las dos, desde que empezamos a trabajar, desde que empezamos en el mundo laboral, empezamos en dos grandes marcas como son primero McDonald's, para pagarnos la carrera empezamos a trabajar en McDonald's y después eh, fue Pizza Hut que personalmente y creo que ella también guardamos maravillosos recuerdos de nuestros años trabajando tanto en McDonald's como en Pizza Hut. ¿Qué ocurre? Que ahí empezamos a vivir de lleno, desde dentro, lo que era el concepto de franquicia, de haces algo, lo haces bien y cómo ayudas a otros a que puedan beneficiarse de eso que haces bien. Quizás ahí nace también la idea de, jo, estamos eh, haciéndolo muy bien como actúa... ¿Por qué no ayudar a más gente? Porque una de las cosas que veíamos, verdad, era que las, las becarias que venían a hacer sus prácticas con nosotras se sentían muy perdidas de cómo montar su propio centro, de cómo al final ponerse a trabajar de psicólogas que era para lo que habían estudiado. El hecho de que nosotras ya hubiéramos hecho ese camino, ya tuviéramos hubiéramos recorrido todo ese, todo ese trabajo que supone lanzarte a montar tu propio negocio, creíamos que era... Eh, una buena idea compartirlo con más gente y creo que de ahí nació también ¿no? la idea de vamos a montar una franquicia actúa además una de las cosas con las que nos encontrábamos era que muchas compañeras que intentaban se daban golpes que nosotras ya nos habíamos dado y que sabíamos que no funcionaban empezamos a ser consejeras informales de compañeras y compañeros que intentaban abrirse camino sí. y bueno con este, con este histórico eh, tanto en McDonald's como en Pizza Hut una de las cosas que aprendimos fue a procedimentar, y dijimos pues por qué no ponerlo al servicio de la psicología, así que hemos ido creando una serie de eh, procedimientos y, y de técnicas y habilidades para poder eh, gestionar el centro y atender a las personas que a él acuden de una manera eh, que ya sepamos que funciona. Porque eh, decíamos el otro día en el primer vídeo que habría que esta serie de vídeos ¿no? hablando sobre franquicia de psicología, montar tu propio negocio, eh, vivir de la psicología, y decíamos que no íbamos a hablar solo para personas que quisieran franquiciar con Actua, sino para cualquier persona, cualquier psicólogo o psicóloga que quiera vivir de la psicología. Con la experiencia que tú tienes, Mónica, en los años que llevas ejerciendo como psicóloga, ¿qué consejo...? O consejos, ¿podrías darle a una persona que quisiera lanzarse a montar su propio centro? ¿Cuáles serían esos consejos? El primero, no estés solo, no estés sola, porque una de las cosas que hemos descubierto que tener al menos una persona contigo eh, te ayuda a gestionar mucho mejor tanto lo que es el centro como eh, el trabajo con los clientes. De ahí nosotros hemos ido eh, creando procedimientos para trabajar tanto con familias como con parejas. Ese sería el primer consejo, busca a alguien de tu confianza, alguien eh, que tenga la misma línea de pensamiento que tú, y, que te, complemente, y que, un poco. que te complemente, efectivamente, porque eh, a Rosana y a mí nos ha ocurrido muchas veces que cuando una está más baja, con menos eh, capacidad o como que, que piensa en tirar la toalla, la otra es la que tira del carro y así nos vamos, nos vamos complementando de manera que podemos tirar con mucha más energía. Eh, ese sería el primer consejo. El segundo consejo, piensa bien dónde lo vas a poner. Eh, aunque tú tengas un local o tengas un, un piso muy bonito en un sitio estupendísimo, eh, observa quién está en tu entorno, eh, en la población en la que estás, porque no nos damos cuenta de que al final esto es un negocio y necesitamos tener clientes potenciales. Quizá el tercero y también muy importante es especialízate, que la gente te conozca por eh, el área de la psicología en la que tú eh, controlas más, conoces más. No quiere decir esto que no puedas atender otro tipo de, de situaciones, pero una de las cosas que a nosotras nos ha atraído muchos clientes es nuestra especialización, cada una tenemos la nuestra y además nuestras compañeras también están en ese proceso de especialización. Los clientes buscan a alguien muy experto. Si tú haces muy bien tu trabajo y está especializado, esa persona te va a recomendar, aunque sea para otra problemática diferente que es una de las cosas de las que más vivimos los, los y las psicólogas. Y quizá, por no enrollarme mucho, el siguiente consejo sería eh, no te quedes esperando a que los clientes lleguen. Utiliza la tecnología, las redes sociales, Internet, Google... Entra en el mundo de la empresa. Ya no es posible que el cliente llegue sin más, porque tu madre haya dado su tarjeta o tu vecina haya hablado muy bien de ti necesitamos que la gente nos conozca más allá del entorno más cercano porque hacer clientes del boca a boca te puede llevar 10-15 años y mantenerse 10-15 años así es complicadillo utiliza la tecnología que para eso la tenemos y da muy buenos resultados yo añadiría un, un consejo, un mensaje o un tomar conciencia de y es que muchas veces uno piensa como decía Mónica que tú eh, tienes tu despacho ya lo has organizado, has comprado tus muebles, lo tienes perfectamente decorado Has imprimido tus tarjetas, las has repartido y ya te sientas a esperar a que te entren los clientes. No funciona así. O sea, olvídate, no funciona así. Por tanto, es imprescindible, por un lado, eh, tomar conciencia de que te va a llevar un tiempo. ¿vale? Esto no es abro mi despacho y, sí, al mes, si, claro, y al mes siguiente vivo de los clientes que han entrado en mi despacho. No funciona así. Por tanto, vas a necesitar. Eh, tener esa capacidad de mantenerte a pesar de la adversidad, los primeros meses no van a ser fáciles, y es importante no perder la ilusión, no perder las ganas, no perder la confianza en que eso es lo que quieres y que te vas a mantener ahí a pesar de esos primeros momentos que van a ser complicados, entonces, emprender, da igual en el ámbito que tú vayas a emprender, da igual si vas a ejercer como psicólogo o cualquier otro ámbito en el que tú vayas a emprender, los comienzos son complicados. Bueno, más que complicados, son como son, son comienzos y hay que asumirlos como parte de, de lo que te va a ocurrir eh, más adelante. Es decir, no puedes pretender, ah, qué bien, lo abro y como ya lo tengo abierto y ya he entregado tarjetas, ya voy a tener clientes. No. ¿Qué vas a hacer hasta que esos clientes realmente entren? ¿De qué dinero te vas a mantener? ¿Cómo vas a pagar las facturas hasta que realmente puedas vivir de los clientes? ¿Vale? Eso es algo que es importante, hacer un buen estudio de mercado, hacer un buen análisis de previsión de ventas eh, y a partir de ahí decidir el tiempo que tú puedes estar eh, sin que entren realmente eh, esos clientes que serían los que te van a permitir desde el primer día vivir de esto. Bueno, eh, como forma de terminar la, el vídeo de hoy... Me gustaría, no sé si todos eh, os habéis planteado ya esto, ¿no? De cuáles son las ventajas o desventajas de poder emprender por tu propia cuenta. Tú que has trabajado para otros y otros centros de psicología y también eh, tienes ahora tu propio centro, ¿cuáles son? Nos hablabas de la ventaja de la marca, de la marca ¿no? Uh -huh. y de la desventaja de no tener un sitio en el que los clientes eh, tengan esa referencia tuya. ¿Hay alguna otra cosa que tú veas como ventaja el tener tu propio centro y ser tu propio jefe? Bueno, hay, hay muchas, ¿no? Pero eh, una de las ventajas importantes de tener tu, tu propio centro es que eh, vas a gestionar de la manera que tú consideras que es adecuada. Eh, nosotras hemos pasado por muchas situaciones diferentes, hemos probado muchas cosas y, y uno de, una de las cosas que más nos funciona es que eh, teniendo tu propio el centro, es la gente con la que quieres trabajar. Que si trabajas en otros, normalmente no es así. Y eligiendo la gente con la que quieres trabajar puedes crear un equipo que eh, te va a generar muchísimas situaciones positivas. Nosotras siempre decimos que somos una familia y estamos orgullosas de serlo, y eso hace eh, que todo sea más eh, fácil a la hora de ir rodando el, el camino. Esa es una ventaja muy importante. Si además tener tu propio centro eh, lo haces teniendo una marca detrás, te ayuda en que muchas de las dificultades que ya ha pasado la marca, en este caso nosotras, eh, actúa, ya no las tienes que pasar. <risa> ya no, una de las cosas que hacíamos nosotras al principio era buzonear. Y, y, nos da, y éramos nosotras mismas las que íbamos a buzonear y no nos ha llegado ni un solo cliente por ahí, <ríe> ni uno solo que yo recuerde no. eh... Sí que es cierto que después cuando hemos contratado anuncios en radio y después de haber buzoneado las personas sí que nos decían ah cuando recibí en casa el, el folleto ¿no? de, de Actúa recordé que lo había oído en la radio, entonces hay que tener muy claro cuando haces acciones de marketing saber cuál es el objetivo de cada una de ellas. Entonces, a veces, cuando nosotras al principio era, bueno, qué cosas hacíamos en McDonald's, en no tanto en McDonald's, pero sí en Pizza Hut, ¿no? era echar el folletito en el buzón. Pues venga, vamos allá. Pues como psicología funciona un poco menos. En algún momento hablaremos de cuáles son las razones de que en unos negocios sí funcione en la psicología, por ejemplo, no. Y una gran ventaja también es eh, que todo lo que tú haces reper o sea, repercute en ti. Todo el esfuerzo que haces, eh, os comentaba antes que cuando tú trabajas en otros centros, al final la gente sabe que estás en Manolito, en el centro de Manolito, pero no se, ha, no se queda mucho con que estás, eh, la psicóloga que te atiende es Mónica Pereira, entonces una ventaja es que eh, los clientes que vuelven, vuelven a ti, vuelven tanto por ti como por tu marca y eso es muy importante, entonces bueno... Eh, la gestión económica es más difícil, pero también eh, genera un mayor beneficio y también una mayor satisfacción personal. ¿eh? Por lo menos a nosotros es lo que nos ocurre. Sentimos una gran satisfacción de haber eh, conseguido este equipo que tenemos y una gran ilusión porque ese equipo crezca y, y podamos llevar la forma de trabajar de Actúa a cualquier sitio que, que cualquier compañero o compañero quiera, quiera hacerlo llegar. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy, si tenéis alguna pregunta ya sabéis que nos la podéis hacer a través de las redes sociales enviándonos un correo electrónico a hola.franquiciadesicología.com o bien, bueno, pues dejándonos vuestros comentarios debajo del vídeo, si queréis no perderos ninguno podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube y ¿alguna cosa, algún consejo, algún mensaje, algo que quieras decir para finalizar? Estamos a principio de año, es un buen momento para hacer planes. Pues nada, quedamos emplazados hasta el próximo vídeo. Ser buenos. Adiós.